Hola gente, muy buenos días, mi nombre es Diego Hernández. Ustedes me recuerdan en algunos eventos de cómics, realizando arte en vivo. También han visto algunas de las publicaciones que hemos hecho con relación a El Retrato Cómico. El Retrato Cómico. El Retrato Cómico. Un detalle súper especial y voy a contarles cómo es el arte que estamos entregándole a nuestros clientes la persona que va a recibir este regalo ha pedido que dibujemos a nuestro personaje con el atuendo de batón y quiero que vean la calidad del trabajo que estamos entregando es un retablo en madera con bastidor para poderlo colgar precisamente esto es lo que se están llevando nuestros clientes por un precio bastante asequible y es arte es una pieza original que nadie más va a tener así que gente recuerden no más corbatas, no más calzoncillos, no más medias Retrato cómic Un saludo para todos, feliz día y nos estamos viendo